Oh, delante, que ante cualquier injusticia Tú te pierde su sangre, dicen que es un exaltado y aunque sepa disculparse con la verdad de su lado Con él. Cuidado, si le ves tú. Cuidado, mejor te cuidado con él. Lo que, es que no avisando, nunca se arruga ni achicando. Cuando defiende a los suyos, sabe que en cada momento. Escribiendo el futuro, es el que lucha en la escuela, en la fábrica, en la mina Como uno hace en cada barrio, no existen causas perdidas. A veces piensa que la vida es muy corta para andar siempre peleando. Debe ser. Cuidado Venga todos Cuidado Mejor ten cuidado con él Cuidado De ¡Cuidado! deseo cuidado, te cuidado también. Cuidado si eres que viene por ti. Cuidado que te has pasado. Cuidado. Cuidado, que a ti nadie cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, puede ser una puede cuidado, cuidado, escapa te cuidado. cuidado.